Continuamos acá en De Mañana. Siempre decimos que así? se hace un programa muy interesante detrás, detrás de, de, cámara? de cámara. En Mildred. este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros la directora provincial del Plan Social, Mildre Sánchez. Buenos días, Mildre. No, no, no, no, ¿Cómo verdad? te sientes? <risa> Mil de verdad. Buenos es que días, lo... buenos sí, días. La siempre está animada. Dije, contenta, no lo hago. Lo, cuidado, déjame cuidado, dar un abrazo ya, así, práctico. Porque estoy difícil. Sí, Se sí, asustó. Yeah, yeah, yeah, Cuando yeah. decía tumbar, es del proceso que tuvimos y el trabajo que ah, yo tuve. Ah, no, no, porque tú no. me dices que estoy tumbada. ¿A qué hora tú escuchas? Espera, ¿tú no ¿A qué hora tú me escribiste? Como a las 6 de la mañana, ¿no? Ah, a las 5 estoy en pie. Sí. De rodillas, sí, sí, tú. bien De rodillas, a señores. Lo más eh, de rodillas. Las rodillas las tengo peladas, pero Dios sabe que es un compromiso. <risa> Muy bien. Mildre, cuéntanos qué medidas se van a tomar a nivel provincial desde el plan social. ¿Qué soporte y eh. ayuda? Buenos días a todos. Buenos, Buenos días, días pueblo franco en la provincia del nordeste que nos está viendo y el mundo entero. Gracias por darme la oportunidad de esta hermosa mañana que vi amanecer un San Francisco despierto, soleado, solo. Es una, una cosa, para mí, maravillosa. decirle. Yo le decía a y que eso es maravilloso. Nosotros como plan social ya estamos tomando las medidas eh, por la disposición del señor presidente de que la persona envejeciente retirarlo para su casa, la persona con alguna situación de enfermedad retirarlo para su casa. Aquí en la institución de nosotros nada más tenemos dos personas y son personas jóvenes. Y tenemos que tenerla ahí porque la gente va a buscar una respuesta, la gente va a buscar alguna ayuda. Y quiero informarle al pueblo de San Francisco de Macorís que nosotros en la institución no tenemos nada guardado. Porque no tenemos una estructura física que nos permita guardar cualquier recurso. Los recursos que nos llegan, déjenme, déjenme. <risa> <risa> Los recursos que nos llegan a nosotros es directamente para la calle. O sea, esta mañana, Francis, yo encontré una señora en mi casa que me partió el arma. Tú sabes que estaba yo vinando. Y Eso yo no yo me imagino la y gente. Y yo le decía, y que usted hace tan temprano aquí. Y dice, no, Mildred, yo no, es que la solución no es lo alimento. La solución, la espíritu santo que usted tiene que tener. Porque ese traslado usted tan lejos. Caramba. A mi residencia yo claro. eso te puede producir una enfermedad y qué usted hace con comer arroz no tiene sentido la gente estamos distraídos de lo que lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo nosotros como plan social o sea Mildred Sánchez estoy en la calle hablando la palabra hablando lo importante que es este, este momento que Dios nos ha permitido yo tenía dos días en mi casa y yo tenía años que no me lo pasaba en mi casa Fíjate. años que no lo pasaba en mi casa no están deteniendo sí De no deteniendo esto es maravilloso porque un encuentro que tú tienes contigo misma y con tu familia sí, sí. ¿No? mire está bien que tú estés en tu casa y que es maravilloso pero ¿y el que no tiene con qué comer qué hacemos con él Dios le va a proveer todo Confía en Dios. No, pero, pero, pero un momentito. Claro eh, que eh, sí. Eh, ¿Cómo que pero un momentito? Eh, nosotros te trajimos aquí Mira, para que tú nos digas qué ustedes van a hacer con esa gente. Por yo, ejemplo, quiero yo quiero hablar a si esa oye, gente. Yo quiero hablar a esa gente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero mientras tanto, eh, cosas para. Ten fe. Ten fe. Yo Ahora, quiero. Sí, la, la ve, ve a ver la fe que tienen los, no. los evangélicos que ninguno sabe. Yo quiero que ocultos. nosotros, ah. Carolina, que es una dama, entre tres caballeros, que le hablemos a Dios. Usted tiene un compromiso con este mundo, sí. con la sociedad. No habla tanto de lo negativo de la enfermedad, de los beneficios que tiene la enfermedad. Sí. Hay que hablarle de la fe, hay que hablarle que Dios está aquí. Y el plan social, Mildred Sánchez, no tendrá las provisiones, pero tiene el afecto y el cariño de decirte que Dios está conmigo. ¿Cómo, ¿cómo aprendir las provisiones? ¿Qué tú haces con, eh, con no, mucha comida? Dime, ¿qué tú haces? Eso. dime, tenemos el hijo de Casanova sí. sí tiene no tiene deseo de comer Elismo. ahora mismo, lo que quiere es sanar Dime, sí. y tienes muchas no, posibilidades no Y no tiene No hablemos de provisiones, no hablemos de comida Vamos a hablar que los empresarios Los macorizanos nos unifiquemos Que si tú tienes una libra, de dala Que si tú tienes el agua, llévala Que si tú tienes el plátano, dalo. Es unificar, no solamente el Estado, sí, es un momento a, de familia. Estoy de acuerdo, pero Mildred, recuérdate que... Eh, la, ya la ya, campaña, ya no lo que quiere que está bien, pero lígalo con piedra, sí, porque claro, te no, va no, a no, vamos a mover. Sí, yo vamos yo a lo digo ligarito. con piedra, pero eh, yo ahora mismo le estoy dando lo que yo tengo. Mildred, una pregunta. A propósito de lo que estaba sucediendo en la campaña, que hubo ahí un, un, un impasse con, con el plan social que iba a licitar unos electrodomésticos. Esos cuartos, por ejemplo, que se van a utilizar para para eso el, el electrodoméstico, ¿por qué no se pueden utilizar ahora para claro, comprar que ya se, comida? Ya se, ya se están usando, déjame la decirte, la, la nave del Plan Social no ha descansado. Ah, pues eso es lo que queremos ¿Eh? saber. Eso es lo que estamos ¿Qué haciendo. ¿Qué está pasando en el Plan Social? No, no, el Plan Social ya está en la calle, pero todo esto tiene una prioridad, porque hay prioridades de la institución del mm. país que son primero, pero el Plan Social no descansa. El Plan Social está tomando las medidas que dijo el presidente. Eh, ¿Retirar a la persona con alguna enfermedad, a la persona envejeciente? O sea, se no refiere vamos... al personal. Al personal. Primero. primero. Eso es lo primero entonces, que hay Entonces, que lo hacer. que van a, a dar el servicio se va a tener entonces la distribución a personas de escasos recursos de raciones. Yo siento que no hay caso de recursos, es el país entero, país entero, porque todo el mundo somos casos de recursos bueno, ahora Bueno, hasta mismo. mi casa que llegue eso. No, que... hasta yo te lo llevo porque no, no, te no, no, no. Oye, no, no, oye lo que te voy a decir. No, porque si es no, ni a mí tampoco. No, no, no, ah, no, no. Es, un no decir, es un decir. Es un decir, de a la gente que no hay bandera. Yo, que soy un atacador de, de la Fuerza Nacional Progresista, de la no, Fuerza si, del Pueblo, me llevan una... Si fuera de casa de recursos, sí, pero... No, no, pro, pero espérate, te Mildred no ejemplo, lo que te lo que te voy mirando bandera. Bueno por Si sí, yo se la llevo a Francis, yo te aseguro que le va a llegar a una gente ¿Tú sabes necesitada. A quién? A, al sereno de, al sereno al de la construcción. De Mira, sí. al Entonces, sereno que está en la construcción frente a mi casa. Exacto, le va a llegar a Porque yo gente? lo estoy observando. Claro. Incluso, tengo que decirte, Mildred, y qué bueno que, que entraste por la vía eh, social. Digo, la vía eh, humana. Es que eso es lo que yo soy. Correcto, porque lo social es lo que haces. Entonces... El ayuntamiento hizo un trabajo en la organización Brugal de limpieza de la acera brillante. Pero hay un hermano mío de Maús, que es el Capatá, pero él tiene más de 60 años. Ya ellos no deben estar expuestos a esos trotes, pero agradecemos al ayuntamiento y a la brigada de limpieza que han estado trabajando en esas urbanizaciones me imagino que están trabajando en la campo fernández todo es decir dándole una revisión total esa gente en las casas debemos de ofrecerle tiene agua lo primero que le dije si necesita algo toque ahí eran tres Mientras, Pero, mira, una pregunta. Eso. Hay un señor, por ejemplo déjame, espérame, espérame, sí, déjame no terminar. Que... Oye lo que te voy a decir El ayuntamiento Va, a... lo que debe hacer ahora Es retirar a esa gente que son todas viejas Las que están trabajando sí. Son personas que a la 1 de la mañana están en la calle Que para mí es un humano sí. Yo he visto a esa gente Yo a la 1 de la, la mañana señora. A las 2 de la mañana, viejecito Ahí es que debe comenzar la humanidad del ayuntamiento municipal Y llevarle mira. entonces raciones a ellos Compra, a... vete de compra Porque Mildre, tienen muchísimo dinero Mira, A propósito de lo que nosotros decíamos ayer de, de ayudar a la gente A los vecinos y a las comunidades <ríe> A mí me escribió una persona del sector La, la Del sector de La Altagracia en, en San Francisco de Macorís. Y me, me manda incluso la foto de un señor. Un anciano que está abandonado, eh, vive en una casita ahí y entonces él no tiene con qué comer. ¿Qué hacemos con ese señor? Míralo ahí. Nosotros podemos llevar. Por ejemplo, yo me comprometo, no del plan social de Mildred Sánchez, llevar algo No, no, que yo come. voy para allá ahorita a la Podemos ir. pero no, o sea, no se no. ustedes a, a llevar la enfermedad que está bien resguardado, que no se le acerque que nadie. Solamente no, no, le pasan no, su claro, comida. Claro no. mire, ah, bueno. señor, lo que yo quiero. Mildred Sánchez, como plan social, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero este es un momento no solamente del plan social, no, ni claro, del gobierno, es de todos claro no. nosotros, es del país, te es te de comprendo. todos los empresarios, del que tenga, porque ninguno somos pobres, señores. Hay otros que tienen menos necesidad, como el caso de ese señor. ¿Qué nos costa a nosotros? Por ejemplo, aquí somos cinco. De 500 pesos tú haces una compra, ¿cuánto hacemos? 100 ¿Tú haces una comprita ni que estar eh, sobre como, como 800 pesos o se hace una comprita por ejemplo eh, Arroyo, aceite sí, y arroyo y aceite, no aceite sé, y huevo por ejemplo yo no sé yo no pero sé si no, esto, 25 libras de arroz te cuesta más o menos 600 pesos no, eh, me, cartón un cartón de huevo y un, un de cartón de huevo de eh, un potecito de aceite pero podemos ir a la empresa los supermercados tienen que dar un poco de lo que han recibido también los colmados señores también este es un especulando, momento especulando está la mayoría ya lo saben, muchas situaciones están no, viniendo. No. pero mire nosotros como Plan Social no, estamos preparados. Menos José Lopé, a mí, para, Lopé, para Lopé. que ahorita no interprete, no eso. me ha llegado nada Mi para mano. que entiende. El Plan Social todavía no ha llegado nada porque no ha comenzado a distribuir a la, las raciones. que es lo que la gente piensa, porque la gente nada más piensa en la fundita, porque el Plan Social es muchas cosas. El Plan Social es medicina, el Plan Social es humanidad. Y eso es lo que estamos preparando. Pero yo, cuando Juan me, me tiró, yo estaba de rodillas al señor. Y yo quisiera que cada uno de nosotros lo hacemos, que no pensemos en la comida, no pensemos que yo soy de un color, no pensemos que tú eres un partido, porque ya no existe unos partidos, existe la humanidad. Y ustedes como programa tienen un compromiso con la sociedad. Claro, estamos aquí. De hablarle, pero de hablar. La verdad, señores, sí, pero Claro. la verdad existe de que la gente lo está cogiendo muy relajado, eh. que la gente nada más está pensando en comer, que la gente nada más está pensando en una cosa. No, señores, esto es una cosa de arrodillarnos algunas... todos y pensar que hay un Dios de fe. Tenemos sí. tres minutos. Que me dice? Eh, le hacen sí, tres algunas tres preguntas por aquí, Mildred. Dime, mi amor. Algunas preguntas no? eh, le hacen los amigos televidentes. Dime. Ay, pero. Eh, dice el 3741. Dice buen día. ¿Será posible que los partidos utilicen el padrón para que ayuden a, a su militancia? Eh, no, no, no, no. O sea, no no como puedes, que no, si no, pueden no, utilizar. No, a, ah, no. Si es para, para que no, le llegue no, a mira, todo el mundo. En esa parte. Menos yo lo he hecho. Del, el plan social no es así. No, trabaja así. El A esa plan parte, social, el, como Mildred Sánchez, trabaja usarlo. casa por casa. Ya. Ah, yo no veo bandería eso, ni padrón tampoco. Hace, nosotros, ¿cuáles son los enfoques de Macorís? El Barrio Azul, Los Rielitos Abajo, la Duarte Arriba, el sí. las colinas, esos sitios, y para acá, para Marigal, el, el y Marigal, Hermana Mirabal para allá arriba, que viene diciendo los jardines, los, los grullones, esos pero, son los enfoques más... Pero que recuerde que ustedes son provincial. Háblame de Villarriba, no, no, no, arriba, Arenoso y no, Nosotros zona. Arenoso y Villarriba. Y uno de los sitios más privilegiados del plan social son esas comunidades, Villarriba y Arenoso. Tan, tan, tan. Tienen fijas mensuales acciones. De por el proceso que tuvimos, para que no piense que estamos haciendo política, se paralizó. Que si eso es algo, ah. un ácido error. Porque eso no tiene que ver nada con eso. El plan social toda la vida lo ha hecho. En Juanes de lo que se comp estaba comprando, los enseres. Yo he dado mucho enseres aquí en Macorís. El barrio azul, todo debería tener plasma. Porque el plan social le dio plasma a ¿Cómo? Claro que sí, claro. ¿Y eso a todos. ¿eh? Pero eso no es necesario. un plasma. Pero estamos viendo lo que queremos es una mejor vida Porque ellos lo perdieron. Todos ¿tú pero recuerdas? No, pero, pero tu no, no, tú eso recuerdas no que estaba. ellos perdieron todo. Ah, claro, sí, ellos verdad. pueden, ver, ellos pueden ver televisión. Lo perdieron. No, no, pero perdón. Mildred, no, eh, eh, no de, eh, bueno. de manera muy, muy mal, puntual. De manera muy puntual. Francis, muchachos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Mildred, ya casi nos va el tiempo. De manera muy puntual, las medidas... o los próximos días o desde ya que le estará llegando a la gente que necesita asistencia. de este eh, nosotros estamos en espera de nuestra okay. oficina porque tú sabes que esto escogió uno de emergencia. Okay. Aunque estamos trabajando toda la vida, todos los días, pero estamos esperando el proceso de que nos lleguen las raciones para nosotros actuar. Va a ser la provincia completa. Todos los municipios le va a llegar, no a, a todo Brasil. el mundo, porque la gente Brasil. quiere a Francis, que a toda la provincia, no, no, no, no. siendo lo más necesitado. Claro. Voy a aclarar este antes que me acaben allí. Cuando yo decía que le puedo dar a gente que tal vez pueda, por ejemplo, como a Francis, que puse el ejemplo de ti, no es para Francis. No, no. Francis no, tiene claro conserje, no. Francis tiene sereno, sí, Francis sí. tiene amigos que necesitan. Sí. Y la gente a veces critica porque yo tengo algunos vecinos que yo le doy, pero no es a ellos, es a los conserjes. Pero la gente que baja el, pa, el frente, al ayuntamiento, yo le guardo su cosa. Yo se la guardo porque son necesitados también Yo creo también. Que te, voy a hacer, te voy a hacer una sugerencia Por motivación tuya Ya. No, llama a tu llama amigo bueno. Alex Que te dé la lista De los que pasan de 60 años De que están Limpiando la ciudad porque señores no, no tú todo tú... el mundo quiere ser limpiador de ciudad No, porque es que ya dentro de las medidas del sí. gobierno no puede, Ellos no, no pueden no, dejar no, en la no, Ellos están, porque ellos yo lo vi, está, ellos lo están ahí, ellos Pero, estaban a en la calle. Pero, Pero a partir mira, de hoy ya. Vamos, vamos a hacer una a cosa, es que tú eso. se lo propongas Y le lleves y le garantice A la alcaldía que esos empleados Del servicio de limpieza Que van a estar resguardados Reciban su su, su, alimento. su alimento Hay que rediseñar también las brigadas Porque hay muchos servidores Que son Mayores de 60 años. Hay que. Casi todos, reestructurarla, casi todos. reestructurarla y, y ambientarla a lugares más específicos. Pero casi todos son de 60 años. Debe involucrar la juventud también a claro. ese tipo de trabajo. Señores, yo quiero decirle antes de terminar este espacio que no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque Dios tiene un compromiso. Y yo quiero decirle al mundo: no es plan social, es la fe, es arrodillarnos todos, es pedirle a Dios. Que nos dé la preocupación de creer más en él. Porque el que puede, no, la, no hay medicina. La medicina es la fe y la palabra de Dios. Y que no creen en Dios gente que no Vamos todos a creer en Dios. tú sabes que hay gente que no cree en Dios. Pero Dios está. Pero hay gente yo no le cree, decía hay gente a Juan ahorita que hay lo que, que yo veo mejor no de, esta, de esta situación, yo le veo toda una cosa buena. Tú le estás sacando es? el provecho. ¿Qué es lo bueno? La unificación en la familia. Ah, sí. Hay gente que tenía siglos que no veían sus hijos, que no estaba en su casa que no llamaban a un amigo, no, no, pues, que no veía el subido. Yo te voy entonces. a decir una cosa, yo tengo una mata de mango, que <ríe> no, yo no sabía no. que tenía mango. Y yo le estoy no, fui... no, no, yo no, no sabía que tenía, que, que tenía más... ¿Qué tú tienes que hacer? Que de ese plan social de la Mate Mango nos traiga unos mangos sí, Agradecer, ¿Eh? agradecer a Mildred Sánchez, directora provincial del plan social. Ahí estuvieron escuchando las medidas, lo que se estará haciendo en los próximos Están días, Están esperando sí. para que no la vayan a... Sí, a... ella está que... no en me espera, ha llegado nada. O sea, que, que tú no nada ahora mismo. Nada tenemos. Pero va a llegar. Va Yo tengo la fe en Dios. Yo quisiera... tengo sí. la fe en Dios? Sí. No, pero Que tengo a Dios. Que Dios va a ser todo es un pueblo cristiano. No, no, yo quisiera que todos el mundo, todos ustedes igual bueno tú no crees en Dios yo sí creo en Dios, pero hay gente que <risa> no está cree que no en yo eso. quisiera, oye, todos que no levantemos y le demos gracias a Dios y que esa gente Ay. que no está viendo entienda que Dios provee, Dios le va a llevar sus alimentos a su casa, Dios le va a resolver sus problemas, no piensen en arroz piensen en la fe que tenemos Ay, señores. No pensaba, pero la no fe pensaba. debe de ir acompañada sí, de las medidas e iniciativas eh, con rapidez eso es importantísimo, mire. Sí, pero la fe Ay. primero yo nice. pienso en la fe, yo pienso en Dios Yo <risa> me provee bien, todo bien, Señores, bien. yo vengo a la repujada, yo me he asustado de tanto que Dios me ha dado pero <risa> sí, sí, de verdad bien, está, mire. está bien Siempre ah, con con... tiempo, no, Vamos a ir <risa> ah, no, a la Vamos a arrodillarnos todos Ustedes deben pedir Por estos medios Que el pueblo, la provincia de Duarte Y el mundo entero estemos en oración Mira, sí, me Muchísimas me, gracias Me escribe un electricista, dice Yo tengo fe, pero si no, no se faja ¿Eh? Pues tú te puedes fajar, tú te puedes fajar y si tú no tienes fe, no va a hacer nada. ¿Tú no has visto eso? ¿Tú no has eh. visto muchos compañeros tuyos que son gente intelectual, inteligente y no están donde tú estás? Pues Dime, ¿Qué? no lo has visto tú. Sí, sí, Muchísimas gracias, Mildred Sánchez. Nosotros vamos a una breve pausa. Continuamos con más. Sí, Dios. Se creyó, lo que pasa es que esa gente lo que lo eh. Sócrates,